¿Cómo están, amigos de YouTube? Bienvenidos al cuartel general de Adersid para el estreno de nuestra nueva sección en la cual les vamos a contar todas las curiosidades acerca de estos chiches hermosos que nos caen. Y bueno, hoy vamos a empezar en los muñequitos truchos, si te parece, de Dragon Ball Caco. Pero antes los invitamos a que nos sigan en en Instagram, en Twitter, en Facebook y en todo que aparece por acá, por algún lado aparece la dirección Alguna mosquita bala, bala? y entonces ahí van a enterarse de cuando subamos videos nuevos que va a ser cada dos semanas eh, y bueno, sin más preámbulos te propongo mostrarte los muñequitos de conseguí, Caco por favor, contame, primero me interesa porque esto seguro también ustedes se sentirán identificados no solamente es mm -hmm. el objeto en cuestión, a veces es también eh, cómo, dónde lo conseguimos, es toda la experiencia. Claro, hay toda una experiencia en buscar estos muñequitos. Así que bueno, Nico, me interesaría saber eh, cómo es que esto llega al, al taller de haber Bueno, la cosa fue así. Fui a una feria, y bueno, de repente veo este muñequito de Trunks, del que ya vamos a hablar más exhaustivamente en un rato, lo vamos a dejar lo mejor para el final, y un montón de muñequitos truchos de Dragon Ball, de una valija, estaban todos repetidos. Entonces dije, bueno, ya fue, me llevo uno de cada uno, y de Trunks me llevo 8. Así yo me quedo 4 y regalo otros 4 a mis mejores amigos. Si te parece empezamos por cada uno. El primero. es este personaje misterioso. Yo diría que es Gohan. Y sí, es una. es una aproximación, digamos, a lo que sería Gohan, pero bueno. Eh, lo miramos y. Y no paramos de preguntarnos cosas. Tiene una carita casi tierna. Si lo damos vuelta, vemos que en el culo tiene el número de la bestia Eso, bueno... Número 666 Eso es uno de los mayores interrogantes de, de, de estas piezas, pero bueno... El pecho pintado como el orto Y las patitas azules Un muñequito bastante mediocre, de Dragon Ball, no es la, no es la gran cosa la verdad, no es un plástico resistente. El plástico es como plástico inflado, es un plástico todo medio blando, como de cotillón. <risa> Eso está a punto de decirte. <risa> Casi es un juguete de piñata. Casi ¿no? es un juguete de piñata, sí. Y bueno, pasamos. El orden es que está completamente aleatorio de los muñecos. Acá vemos un... el mismo cuerpito primero que el anterior. Creo que los mismos colores incluso, sí. Sí, sí, es la misma paleta de los colores. Mismos colores, todo. El mismo cuerpito que el anterior, el número de la bestia nuevamente presente. Con una mancha dudosa en el trasero. Una cara que te da un miedo increíble de. de. De Goku Super Saiyajin 3, pero de que no le hicieron el pelo la parte de atrás. Claro, esta es una de las piezas de, de la colección que digamos. La más, de la más curiosa. Claro, de las que más nos cautivó. Porque, a ver. No podían ponerle el pelo dale, No podían. Digamos. Digamos que no podían, porque si, si pudieran lo hubiesen hecho. Claro, ¿no? ¿no? O sea. Porque además le tallaron todo un pelo que no estaba en el molde original acá en la nuca. Claro. El, el, el juguete original tiene todo chato y un agujero con un con un tornillo, este no, este le tallaron un pelo nuevo y le quedó esta cara que es una especie de calamardo Super Saiyajin 3. Sí. Un muñeco horrendo que valga, este sí vale la pena tener en la colección, Claro. Este... No, es como, no es como el anterior que no llega a ser tan chistoso, este es increíble. Este es de los ítems que acá en la casa son de los favoritos. A nosotros nos encantan los juguetes. Cuanto más feo, mejor. Siguiente. Goku. Este sí que se me pega la cabeza. Este de es chico. El número de la bestia. De nuevo, todos tienen el número de la bestia. Como que el cuerpo es la, la misma matriz para todos. Los musculitos son... Son graciosísimos. Bueno, acá ya le cambian los brazos. Le sí, cambian los brazos, esto. este es el primero que vemos con los brazos como tirando casi recto. Así una cara de Lelo, pero es Goku. Dentro de todo también, no, tiene, no es demasiado narigón, es un Goku feo, nada más. Siguiente, otro muñeco mediocre, que parece el de Free Fighter, mirá. Sí, sí, tiene una paleta de colores. ¿no? Sí. ¿no? Sí. sí. Esto es un Goku Super Saiyajin Fase 2. Fase 2. De Dragon Ball GT, no mucho más para decir. Porque está en las mismas condiciones que el Goku fase normal anteriores No es un juguete feo, pero para hacer un Goku es un Goku feo Es feo, Narigón, no, es, un juguete, es un, un juguete trucho aburrido Que solamente está bueno en contexto con, la otra, con los otros de la colección Es ese juguete que tu mamá fue a hacer los mandados Y vos le rompiste las bolas notablemente con el que querías el muñequito de Goku Y te compran estos juguetes cuando fueron a hacer los mandados Que venían con un chupetín Y te los traen y no sabés qué cara poner cuando te los dan Sí, sí bueno, es muy negro que no vale la pena tampoco seguir revisándolo, tiene el número de la bestia como los demás, punto. Y bueno, acá la joya de la colección esta para mí, que es este Trunks, que tiene la pera del jefe Gorgori, los cachetes de Kiko y la boca de Yamazaki. Tremendo, o sea, es un cóctel tremendo, sazonado, mirá con, con este ejemplar en particular que tiene como una especie de cáncer, ¿Sí? uh, abajo de la axila derecha. Ah, sí está como medio... Medio chota ahí abajo Sí, sí, es... Eh, este es su único La cara es de esas caras que... Vos la mirás y decís ¿Cómo puede existir esto? Exactamente, porque tenemos por un lado El único de Gohan y el único sí, de Goku sí, Super Saiyajin sí, o sea, 3 es Que nos centran porque nos provocan Digamos, o al menos a mí en lo personal Una exagerada de Sensación de, de, de gracia Me hacen reír Te hacen reír, me... te confunden No, no, estos dos me hacen reír pero este, este, este me lleva a la confusión Este me, hace, me genera muchas preguntas sí muchas preguntas Y hay preguntas que te genera este muñequito Que por ahí no querés saber la respuesta Exactamente Eso, eso es lo que tiene Esto para mí es No sé si el hallazgo del siglo Pero del, del trimestre Estoy seguro que es el hallazgo No lo puedo, no, no puedo creer Eso es lo que me pasa con este No puedo creer que exista esto No debería existir son estos juguetes que están hechos para que tu abuela lo compre porque no tiene la más puta idea de quién es Goku, ¿viste? Esos juguetes que, esos juguetes que están hechos para ser comprados por accidente Y bueno, yo te dije que esto era todo Pero tengo algo más, que va más o menos por la misma línea Por y ser, es... obviamente nuestro primer review de juguetes Es este... Este pilaf, míralo Esto es maravilloso esto sí. también, es horrendo es, es, es, hermoso, más... es tan horrendo que es tan hermoso. decía la, la, la pose cuando la tenés sentado. <risa> la, la carita. El color es horrible. Un amarillo mostaza. Es, es. Es asqueroso. Es horrendo. Es asqueroso. No se puede decir nada más que que es asqueroso. Encima tiene abajo un agujerito que no es ni para poner un lápiz siquiera. Como es... que debe haber sido un molde re choto y le quedó eso ahí cuando lo sacaron. No, este no se puede, yo no lo puedo describir. pila Ahí lo tenés. Y bueno, eso fue todo por hoy, me parece, ¿no? Y la verdad que al ser el primer review, si arrancamos así, <risa> eh, con algo tan fuerte como esta conexión, con Dragon Ball, eh, ¿qué nos queda para después? ¿Nos queda algo para después, Nico? Nos queda muchísimo. Eso Me queda muchísimo, nos quedan muchísimas cosas horrendas, cosas hermosas y cosas que te provocan sobre todo sensaciones que no podemos describir. Eso es lo que vamos a ver en los próximos episodios de... Es el de la <risa> Hasta la próxima.